En la vida como en el deporte, visitan Kirolean Besala. Respeto. Begirunea. Superación. Obeche Griñá. Juego Limpio. Yoko Garbia. Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua,